Un sueño por cumplir. Me perdí en tu camino, tu día, que aprendí a reír sin motivo. Llevo las botas gastadas de andar por el mundo aprendiendo a vivir. He reencontrado paisajes, descubierto mundos perdidos, viajado sin alas. Creo que todo es posible si cierras los ojos y te dejas llevar. Y desde ese momento me siento más libre. Porque si solo sonríes es mucho más fácil volver a empezar. Ahora puedo decir sincera que soy feliz conmigo. A hacer borrón y cuenta nueva para cambiar la realidad, gritar se pare a escuchar hacer borrón y cuenta nueva en todas las cosas que dejamos pasar. Quiero vivir mil aventuras sin miedo al tiempo. Y trabajando contigo no hay nada imposible que no se pueda lograr. Un país sin guerras, encontrar la luz tras la tormenta. Vamos, toma mi mano, comienza el que a la libertad y al estirar las alas afrontar el futuro como uno vive, sonríe y canta Gritarle al mundo en que vivimos y que alguien se pare a escuchar Hacer borrón y cuenta nueva para cambiar la realidad Gritarle al mundo en que vivimos y que alguien se pare a escuchar